Buenas tardes lindas y lindos, hoy Judicita se dejó ver en su Instagram, mostrando regalitos que sus seguidoras le mandaron, estamos felices porque ella está bien. Nuestra amada Judicita se dejó ver bien, ya recuperada, mostrando unos regalitos que su amiga bloguera le regaló, no recuerdo quién es, estamos felices por ti Judicita.